Ahí compré lo que ustedes me habían recomendado Este Desincrustante, dice Me dijo el de la carretería que cumple la misma función Esto es un poquito peligroso para la salud No conseguí guantes, así que voy a tratar de no tocarlo mucho con la con la mano es un antioxidante y lo que hace es sacar toda la, la grasa antes de que yo tenga que que pasarle el antióxido inhala un, un como un gas como un, un olor medio medio fuerte así que algo está haciendo fíjate ¿eh? cuando lo aplico ahí Esto me parece que está muy bueno para el óxido Hace como una efervescencia Hay que dejarlo actuar por 10 eh, minutos Y después según eh, Según lo que dice las instrucciones Dejarlo Enjuagarlo bien No sé si lo logran escuchar, pero se escucha como, como si fuera soda, adiós a tantos años de, de óxido, está levantando todo, no, está, está muy bueno, tendría que haberlo hecho en aquel piso, pero bueno, ya está, seguimos, impresionante lo que levantó, Creo que lo dejo media hora más y me va a hacer un hueco en el piso. espectacular. <risas> lo único que les aconsejo es que no cometan el error que yo cometí de hacerlo sin guantes. Porque me empezó a arder la mano. Y Otra cosa también es que hágalo en un lugar al aire libre porque es muy tóxico. Es muy fuerte el olor que da no sé cuáles serán las propiedades químicas, me encantaría saber de qué está compuesto esto porque levanto todo el óxido bueno, lo segundo que recomienda el, el químico en las instrucciones es en jugar con agua me parece que ya lo dejé bastante tiempo después de cierto tiempo según lo que leí puede hacer un poco de daño a la chapa en jugar solamente con agua no impresionante lo que lo que aflojó no toda la mure toda la mure fíjate 80 mango el litro. Ando ya a comprar. Tremendo. Me voy a traer más agua y seguir en jugando. Ahí está como quería, eh. Impresionante, impresionante lo que levantó. Todo la mugre, todo el óxido. Mira. ¿Ves la chapa ahí? Eh? Mira. Chapa. Hace cuántos años esta chapa no verá no era la luz. Lo enjuague con tres baldes de agua y vamos a esperar a que se seque. Y antioxidante. Buenardo. Muy bueno. Vamos, mientras esperamos que se seque el, nuestro piso, fíjate cómo se ve la chapa, hermano. Yo gastándome como un loco ahí pasando el cepillo de alambre un espectáculo líquido ese. Vamos a, a proceder a sacar el tablero. Estos burletes, mi viejo tiene uno que da, para darme. Aunque estos burletes ya no son burletes. Burletes, perdón. Son pedazos de tela nomás. Espero estar haciendo bien y no estar haciendo mal. No sé a qué es eso, es original. Todo se consigue. Creo. Bueno, vamos a. a sacar el tablero. Que no tengo la más mínima idea cómo se hace. Fíjate. Tablero. Aparentemente. Ese es uno de los tornillos. Estoy sufriendo, está re complicado. Eh, no afloja, así que. Disculpen, pero. Eh, va a salir, va a salir. Estamos en eso. No, no, no. Vos podés creer que esa tuerca de ahí es 9. Medida 9. ¿Quién tiene una, ll una llave 9? Decime. ¿Quién? Ford, me agarraste fiero ahí, 9 fíjate lo que es la 8, la 8 no está funcionando Kilo de lo y los que estamos viviendo de cuarentena va del virus y todo esto uno no puede darse yo por lo menos no puedo darme el lujo de ir y si necesito una herramienta ir y comprarla así que mira lo que funciona una llave inglesa 24 la medida más grande estaba trabadísima la, la tuerca así que bueno lo conseguí por fin ¿por qué 9? ¿por qué 9? resultado final después de tanto renegar se cortó el tornillo del tablero <risa> ese tornillo que está ahí literalmente estaba suelto así joya de pura queja pero es más fácil parece sacar el, el tablero del del gol que el Falcon tiene un, un tornillo ahí, no se ve nada, no tiene flash. Pero no, es un parto, un parto. Es que bueno, si sale hoy, va a ser con mucha suerte. Pero me está llevando más de dos horas. Eh, ha sido un parto el tema de sacar el tablero Una de las cosas más difíciles que, que he hecho en cuanto a la mecánica Pero vos sos loco ¿viste? Ay, Pero bueno, ya estamos Este, después de este video me queda de, de recuerdo de, de cómo conectar los, los cables después En la ficha ahí A ver, a ver, a ver Che, los tornillos de, del tablero de arriba es muy complicado sacarlo, muy complicado. Así que dense maña, paciencia. Y así como terminó el día de hoy. Desnudo el tablero. No, costó. costó horrores. Costó muchísimo. Y es sorprendente la, las pocas cosas que tiene el, el tablero nada de cables, nada que ver con los autos de ahora ahí me dieron una mano para mi hermana, pero para terminar esto ya el piso quedó, quedó impecable esto que sería para los que saben bastante mecánico esto, me parece que debe ser del, del velocímetro así que bueno, para los que quieran sacar y tener que sufrir mucho tienen que sacar esto, ese ese ese Ese Ese Aquel de acá A ver si se me enfoca Ese Y uno Y ese Y ese Todo por abajo, ¿no? Me decía a mi hermana que conviene sacarla con una dirección Y sí, me parece lo más lógico Pero... Había que probar de otra forma De todas formas, este... Vale la pena Fíjate este parlante. Qué música habrá, habrá reproducido en, en su tiempo. El nombre San Vicente, todos los negros estaban calientes. Digo, un potro. De... Debe tener la. Debe haber sido la cama de las ratas, seguro. Así como he lavado bien las manos. Seguidores del Ford. Se viene un sorteo en Instagram. El Instagram se llama El Rincón del Ford. De estas remeras. Eh, Creo que hay 4 o 5 diseños, así que espero que puedan participar, ya voy a publicar las bases y condiciones, espero que les haya gustado el video, si es así se puedan suscribir, participar del sorteo que va a, estar, va a ser algo muy lindo, eh, van a haber envíos a todo el país para los ganadores, Que vamos a ver cuántos cuánto son, Tres redes se llaman El Rincón del Ford, así que mmm, vayan a buscarme en Facebook, en Youtube y en Instagram, nos estamos viendo. Oh yeah. my